con una información muy dramática de último momento. ¿eh? Hay realmente sí una tragedia en la familia de, de Ramón Díaz. De Ramón R Díaz. la noticia, claro, del ex entrenador de River. Estamos hablando del accidente que sufrió en este caso su hijo en la localidad de 9 de julio con su nuera Bárbara. ...que fatalmente encontró la muerte en la tarde de hoy... ...en este accidente automovilístico. Ocurrió en la Ruta 5 a la altura de la localidad de 9 de Julio... ...la mujer viajaba en un auto que era manejado por su esposo, Michael... exfutbolista e hijo del reconocido DT... ...el cual chocó de frente con otro vehículo, un choque frontal. El choque se produjo en horas del mediodía bajo una intensa lluvia... ...recordemos que hoy por hoy desde Mendoza, a Córdoba hacia acá... Eh, ...partes de la provincia de Buenos Aires están viviendo las primeras lluvias... ...luego de la ola de calor... La mujer, Bárbara, murió en el acto, mientras que su esposo y su hijo de 8 años fueron trasladados a un hospital cercano con diversas heridas. De verdad, una tarde de tragedia ¿Algún? para la familia de Ramón Díaz. Un detalle Hay más, más la de las primeras versiones, sí. testigos del hecho. Bueno, relatan que Michael Díaz manejaba una, una camioneta Dodge Ram color negro, iba acompañado del esposo y del hijo, como bien dijo Luis Bremer, y a la altura del kilómetro 254, impactó... ...de frente contra una cangú blanca, cuyo único ocupante era un hombre de apellido Flaque... ...que tenía 65 años oh, y era un ex bombero voluntario, Mira. también víctima de este accidente. Repetimos entonces información de último momento, accidente fatal. Así es como quedó la, cami la camioneta, como podés ver en esa imagen... Y realmente el resultado es por. dramático. Repetimos, Luis. Bramán, Hay que decir que Michael, de 37 años, que actualmente está hospitalizado, es el hijo menor de Ramón Díaz. Falleció su esposa Bárbara. Verdaderamente es un mediodía. Esto ocurrió pasado el mediodía trágico para esta familia. Luego los peritos están analizando cuál fue la maniobra, si fue el intento de adelantamiento de la camioneta eh, de, de Díaz o de la camioneta Cangú que también fue siniestrada, se interrumpió, hubo todo lo que fue el proceso pericial, que el doctor Casorla sabe muy bien, que se hace en el primer momento, ¿no? Y sí, de hecho la causa fue caratulada como doble homicidio culposo, está trabajando eh, personal de policía científica en el lugar, están intentando establecer las causales del accidente. Este accidente fatal que, como bien decían, eh, fue entre dos vehículos y de los dos vehículos resultaron dos fallecidos, las dos... Eh, los dos es, decesos fatales son del de Renault Kangoo y de la 2 Ram, donde este, perdió la vida la nuera de Ramón Díaz. Tremendo, tremendo accidente. ¿eh? La Recordamos que Ramón Díaz fue multicampeón tanto con River Plate, no solo como jugador, sino también como entrenador, también en San Lorenzo de Almagro, que de alguna manera fue la contrafigura de Diego Armando Maradona en aquel seleccionado donde... Eh, solo salieron campeones en Tulón, donde eh, Ramón Díaz era el número 9, el centrodelantero, y Diego el número 10, el volante por izquierda. Eh, pero después Maradona, por eh, cuestiones personales, eh, siempre eh, quiso tener afuera de su equipo, de su selección, a Ramón Díaz, que finalmente dejó de participar en las posibilidades que tenía de haber disputado algún mundial, nunca participó digamos, de un eh, campeonato mundial, porque Maradona el, se habían amistado a tal punto que nunca pudieron cruzar un mismo equipo. Michelle es, es ayudante del papá en, en Arabia en el equipo, de hecho claro. los dos hijos, Emiliano y Michelle, eh, son ayudantes de campo de, de, del equipo que dirige. Ramón Díaz el al Hilal, poco, no Sí, así claro. en, en, en Arabia y que llegó, la que, final. Hecho, que llegó a la final de la Champions, digo, venían haciendo sí. venían de verdad estoy un poco impactada porque, está, los, te note, te note impactada, porque sí, los conozco no te conozco, entonces bueno. me, me, me quedé un poco se entrecortaba el audio cuando lo pasaban a ti, me quedé un poquito impactada porque no, cambié, es gente, es una familia muy unida, muy unida. Y bueno, eh, por suerte, la criatura de ocho años está, pero digo, eh, son muy, muy sumamente unidos. Eh, imagínate que trabaja con sus hijos eh, en los cuerpos técnicos, los lleva a todos lados es una familia que se mueve eh, de un lado para el otro como bloque y, y me, la verdad me impacta un montón Entonces en este accidente fatal mueren la nuera de Ramón Díaz y actualmente se encuentran en observación o internados vaya a saber con qué cuadro eh, el hijo de Ramón Díaz y el nieto Reiteramos entonces la información, un siniestro vial, un accidente, hoy en la localidad de Bragado, esto ocurrió justamente pasado el mediodía, hasta pasadas las 15.30, tuvo cerrada esta ruta para tratar de periciar cuál fue el motivo de este incidente. Murió Bárbara, la esposa de Michael Díaz, el hijo menor de, del DT, del reconocido DT, el Michael Díaz, eh, recordemos, nació en Avelino, Italia, inició su carrera en Santelmo en el año 2007 y luego tuvo otros, otros desarrollos en su profesión. Viajaba por esta localidad, este, 37 años él, la esposa tristemente Bárbara falleció, fue en la localidad de Bonaerense, acá me dicen entre Bragado y 9 de Julio, sí, la en localidad la es ruta Patricios. 5. La localidad se llama técnicamente Patricios, está en el kilómetro 250, eh, 252. Por Dios. Y es este un, es la ruta nacional número 5, pero en ese tramo en particular es mano y contramano. Bueno, una ah. tragedia que podría haber sido eh, mucho peor, toda tragedia es grave Pero en este caso en la camioneta Kangoo, que se ve claro en la imagen Cómo queda el frente de esa camioneta Que impactó Contra esta dos Ram Que es una camioneta, me atrevo a decir, de las más grandes ¿Eh? que, que circulan ve eh, de frente y queda destruida se ve eh, abrió el airbag De la de acompañante la ah, no, no, no Fíjate, estaba ahí, bueno, pero evidentemente No fue suficiente ¿eh? Dicen bajo una intensa lluvia ¿no? ah, sí ah. O sea, Había una intensa porque lluvia lo que en ese momento Estábamos viendo es que no había una curva pronunciada ah, que es lo que suele a veces motivar Algún tipo de incidente de este estilo Y más en una ruta de mano y contramano Y por lo que veo con esta toma de imagen Que hace claramente la producción Es que tampoco había doble banda amarilla Que te impide adelantar a otro automóvil. Ves, es una ruta eh, plagada de camiones. Y además, la ausencia de banquina, que ante la menor distracción, sobre todo si está lloviendo, a veces se acumula agua, no se identifica si hay o no banquina, sí. y lógicamente ese pasto al morder, bueno, la... puede haber perdido el control de la camioneta. De acuerdo a la información que se viene actualizando, dice la mujer fallecida era esposa sí, sí. de Michael Díaz, de 37 años, el futbolista actualmente enferro de Tranquilauken conducía el vehículo mientras ella estaba en el asiento del acompañante. El futbolista y su hijo de 8 años, que viajaban en un asiento de la parte trasera, fueron trasladados al hospital Julio de Bedia de la localidad de 9 de Julio, sí. donde le informaron, bueno, al, al, al, a quien nos da la noticia, que ambos estaban siendo atendidos desde este mediodía. No. Según aseguró la prensa local, se encuentran fuera de peligro. ¡Ay, qué buena noticia! Ahora, eh, no sé qué les pasa a ustedes. Poné, por favor, la foto, la foto que tenemos lo que se ve detrás de la camioneta de las dos Ram, sí, sí, es? La cangula. no, cangú, es no puedo identificar qué parte del auto es Es auto, la parte frontal Un ex, sí, el, un ex bombero frente. de 65 años fallece en el otro auto, la otra persona Pero no, lo, no logro identificar Claro, es como Destruido. una, como una no, no se logra entender qué Humano, parte de, es la que estamos de, de, viendo Terrible Un acordeón, eh, la no. verdad que eh, un impacto grande eh, vendrían a ...a alta velocidad, en principio la Dodge rama habría perdido... ...conducida por Michael Díaz, habría perdido el control... Sí. ...quién sabe si en un intento de sobrepaso... Eh, ...e impactó de lleno de frente, como se ve, no hace falta explicarlo... ...y así quedó eh, la camioneta Kangú, que repito, por suerte... ...digo, entre comillas, venía solamente una persona... ...que era este bombero eh, voluntario porque cualquier otra persona que fuera en ese auto Moría. duda que hubieran sí. podido sobrevivir. O de sobrepaso, digo, tanto de un lado como del otro, ¿no? Sobrepaso a veces de la, puede haber sido de la cangú. Sí. Lo que me llama poderosamente la atención es el deceso terrible en el mediodía de hoy de Bárbara, porque esa camioneta tiene además altos índices de seguridad. Es una camioneta equipada con seis airbags, sí. donde más allá del accidente que uno pueda tener, eh, tiene por lo menos niveles de seguridad altísimos. Bueno, toda nuestra solidaridad con, con ambas familias, ¿eh? porque uno ve un, un choque de estas características, ves dos vehículos y ahí hay dos mundos, ¿eh? que se abren toda nuestra Pero, solidaridad algo? para cada una de las familias. Sí, Deborah. Ramón Díaz todavía no sabe nada. ¿Cómo? Oh. Porque estoy hablando con gente cercana a la familia y Ramón todavía todavía no habla... No, no, todavía... No se comunicó nadie con él porque él todavía no sabe nada. No te lo puedo creer. Entonces, supongo que, bueno, están, si está, no sé si está acá, si está. la verdad no sé en este momento dónde Ay, está Dios Ramón, pero la persona que es íntima amiga de ellos me dice todavía no pudimos hablar con Ramón porque Ramón todavía no sabe nada. Bueno, nuestras condolencias ¿eh? para la familia de Ramón Díaz, para la. bueno, realmente muy triste, muy triste esta noticia. Cualquier novedad te vamos a estar comunicando.